detrás de nada, muchas veces solamente por joder al otro, por estar viendo, por muchas razones, no sean así, no sean así, que todo el mundo vamos a, al mismo lugar y no es bueno hacer daño ni maldad. Así es, Junior, tenemos una llamada, vamos a darle paso sí, sí. a una persona que está en la línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes, Junior Matrillé, mi hermano y el colega que está al lado tuyo. Melvin Mateo de este Puerto Plata Hola Melvin, saludos para ti querido hermano Presenciándolo a través del canal 24 Por Telecable Central Una imagen nítida Viendo tu programa Que verdaderamente es un programa bien interesante Y excelente contenido tiene eh, De verdad me quito el sombrero ante ti Aquí en Puerto Plata Hay muchos que te, te den un memo cariño Lo que es Pedro López Presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos, Franklin Martínez, y un sinnúmero de personas. Qué bueno es tratar con personas como tú y aprender cada día de ti, de verdad. Cada día estoy viendo tu programa. Me enorgullece eh, poder eh, llamar al programa para felicitarte, ahorrarte éxito, que Dios Todopoderoso sigue guiando tu paso. Y sobre todo, siempre con ese éxito y siempre agarrado de Dios, hermano. Melvin, te agradezco tanto cada palabra porque imagínate, uno no tiene otra cosa que no sea sentir responsabilidad. Estuve en Puerto Plata el pasado jueves, jueves no, viernes, Viernes y compartí brevemente con Pedro, brevemente con Franklin, tenían compromiso en el baloncesto superior, Luis Tomás no pude verlo, a ti no pude verte, pero tengo un viaje pendiente para la próxima semana porque eh, Kelvin Peña no pude tampoco hablar con él, el pollito. ¿Te se acuerda de ese gran carácter claro, dominicano? Claro. Uno de los mejores del país. Miembro de la selección de nuestro país por mucho tiempo. Así que voy a procurar ese día eh, darte un toque para saludarte de igual manera y agradecerte cada palabra. Eh, eso viene desde la novia del Atlántico, donde esperamos muy pronto, yo creo que dos años, poder en el invierno también visitar esta ciudad para jugar béisbol. Yo quiero que Puerto Plata finalmente reciba que construyan su estadio y que puedan tener esa plaza muy importante en el país, Puerto Plata, para jugar béisbol y para nosotros poder compartir con tanta gente buena. Sí, Muchísimas sí. gracias. Kalevin es un proyecto acuícola con mucha calidad que está en Atillo. Atillo, en San Francisco de Macorís, con la tilapia, con el mero, con el camarón y, por supuesto, toda la información está en el 829-795-6119. Proyecto acuícola de muchísima calidad. Y el supermercado Almanzar... Tan nuestro como las Guaranas en la calle principal de este municipio laborioso, trabajador, por supuesto, serio, decente, de gente tan buena. Supermercado Almanza, atendido por la familia Almanza, completito encabezado por Don Banchi. Doctora Anabel Comprés, ya tenemos prácticamente listo para que usted pueda apreciar a través de su propia vista, no lo suyo, no que yo se lo cuente. Los equipos modernos que ha adquirido la doctora para proteger tu visión, para cuidarte, para darte a ti la oportunidad de seguir saludable visualmente. Contentísimo con la doctora porque ella también me hizo el, el chequeo general a mí. Me dio buenas noticias. Esto de la glicemia no ha podido con mi vista así al 100%, a mitad, 50, 40, pero no al 100%. 100%. Yo todavía veo muy bien la de 2000, de lejos la veo. Hay una de, ahí de, no de... No, espérate, que hay una que son de 200, que se parecen a la de 1000. Entonces ahí yo tengo problemas de lejito, pero es con, muy probable que, que me vaya con la eso, más rojita. Te no, oye, eso, mucho la droga, esa yo de la veo bien, porque la doctora me hizo un cheque, me, me regaló y me... Una gotita para que cuando me pase eso, ella me dijo, antes de tú cogerla, ponte la gota, que ¿verdad? después tú la vas a ver bien. Doctor, tenemos que ir para allá también, como también por Calevin, tenemos una visita pendiente Estoy desde hace aproximadamente un mes. Estarán haciendo un segundo allá. nivel porque están reparando algunas cosas, yo que están construyendo en segunda planta porque hace mucho que estamos, pero estamos pendientes. No, mejor, mejor todavía. Vámonos entonces, señor director, con la actuación de los jugadores de los Gigantes. ¿Cómo va a ser un segundo nivel para un lago, para un segundo nivel. lago y a un lago de arriba. Señores, Riquelme Rosario y quien les habla Junior Matri me di cuenta que entonces no solamente Puerto Plata, eh, porque aquí la señal está desde exactamente de y la Isabela, Puerto Plata, Samaná, estamos llegando nítido porque ahí tenemos una sucursal de igual manera en Salcedo, Moca, Santiago, La Vega. O sea, estamos llegando a todo el país. Vamos a hacer este ejercicio. Si alguien de La Vega nos está mirando, señor director de la línea, alguien de La Vega nos está mirando donde tengo muchos colegas que quiero bastante. Vamos a ver si estamos conectados ahí nítidamente. Dígame o por YouTube, ¿no? que ya el menor tiene nuestro canal de YouTube, Junior Matrille. Pueden también ahí escribirnos, por favor, pásame a la, las personas que están conectadas. Vámonos, señor director, con las informaciones de béisbol. Tenemos muchas actuaciones importantes de ayer. Así es, de los jugadores de los gigantes y otros dominicanos. Vámonos con eso, señor director. En la jornada de ayer en el béisbol de grandes ligas, ahí tú sabes que Leury García tuvo un gran partido bateando de 4-2 en ese partido por el equipo de los Medias Blancas, de Chicago y está bateando 234. Fue el mejor el gigante ayer, el mejor de los gigante. del Cibao. Si lo tenemos por ahí, por favor, señor director, se lo vamos a agradecer con muchísimo cariño. No lo tenemos. Jeffy está ahí conectado con nosotros en la ciudad de Nueva York. ¿Cuánto me alegra? Porque eh, de las pocas veces que él está en su casa tranquilo es porque está en, mirando el programa. Eso me alegra mucho. Eh, ya se prepara para su próxima salida. <risa> ya tiene 10 días que llegó. No tiene 10 días que llegó de aquí. Y ya se va no, de no, nuevo. El hombre vive un turista el hombre realmente vive. él tiene un estilo de vida de, de personas no, no necesariamente ricos por, por la parte económica porque hay gente que son ricos de dinero y muy pobres de, de otras cosas eh, sí porque no gastan otros son malísimos pues, otros de ellos pero Jeffrey es rico rico de esas cosas la gente lo quiere raras excepciones tengo un amigo déjalo que ahí, lo quiere batear pero, pero raras rara excepciones y lo pasó. quieren mucho él disfruta su vida, su familia, imagínate, es muy, muy, no es muy hogareño, pero es muy cariñoso, porque él no para en su casa, <ríe> no para en su casa. Mira, vamos a saludar, y a varias personas que están a través de nuestro canal de YouTube con nosotros. Con el tema de los ahí jugadores. está. ¿No está ahí? No lo tenemos por ahí. Ah, pero dígalo usted ahí, dígalo usted ahí. Pero antes de eso, vamos a saludar, ya que nos hace llegar a Delta Veras, a Chenco Acosta, que está activo ah, con nosotros. Chenko, chenko. Está también Miguelina Genao, dice que Adoli tiene 28 años. Sí, pero eso en el papel, mi querida. Recuerde que son cubanos. No estoy diciendo que también. Sí, pero pero le, se, le quitaron mucho. Pueden ser los 28. Aunque sí. no sabemos cuántos son, ¿verdad? No, es que es imposible. Yo te pero dije Pero 28. El truco. 20, 28 tengo Tiene yo 28 casi? años, está bien. 28 casi me tengo sí, yo. yo sí, yo le llevo 14 al que vino aquí con los gigantes. <risa> Dice, también está Oliver en, en sintonía con nosotros. Es que Oliver yo Miguel un mal tratado, yo creo, Ricky. ¿De qué? De no dormir, de trabajar tanto. No, joven. pero como quiera usted se ve joven. Me ¿Eh, joven. Sí. Mañana no usted está convocado así. a una conferencia a la 6. ¿verdad? Dios mediante. Usted verá ahí si nos vamos a poner bien. Dios mediante. El señor. <risa> la tercera, la segunda, ¿no? La segunda. La segunda. Sí, ya hacía falta. Sí. Para continuar entonces con la actuación de los dominicanos, aunque no lo tenemos ahí, pero le voy a dar lectura aquí. Decíamos, y García se fue de 4-2, que está el martes de 4-0, está bateando 28 y Nelson Cruz. Se fue de 4-0 y está bateando 2.72. También James Segura tomó cuatro turnos, conectó un imparable, está bateando 3.19. Un doble, ¿no? Sí. Kelvin Gutiérrez también se fue de 4-1, ya lo decíamos, 2.50 su promedio. Y Fernando Tatis, con su cuadrangular, eleva su promedio a 299. Admet Rosario en la doble cartelera la sacó de ayer. Ese. Sí, en el doble partido de los indios de Cleveland se fue de 7-3 en cuadrangular y 2.52 su promedio. Miguel Andújar conectó dos imparables. 4 ayer por el equipo de los Yankees y Sergio Alcántara de 1-1. Se debutó fue ayer o antes de ayer. Lo subieron, está con los cachorros ahora. Sí, con los cachorros de Chicago. Sí, estuvo en Detroit. Parece que debutó, que tomó un turno oficial ayer. No sé, el tema de Sergio, que antes era el uno que paraba muchísimo, ya, ya ni eso, porque. No, el tema de él es como, como el tiro. Como que, ok, toma la pelota pero luego como que hace una, un exceso. A veces no hay que tirar y es donde el Sear Stop, esa posición premium, debe comenzar a conocer su trabajo, el juego. cuando yo voy a tirar sí. la primera? cuando no lo puedo hacer? Depende de quién está corriendo, cómo fue que tomé la pelota en el hoyo, o no. Porque a veces desafiar al mundo con un tiro loco, bueno, le costó, no viste con el IC en la serie final. Le ha costado de todo. Porque esos tiros locos, eso es lo que provoca. Eh, errores, pero ese es un joven con un talento envidiable un buen brazo si sí, tiene que aprender a tirar cuando lo hago pero tiene unas condiciones físicas de juego, no me refiero a su anatomía, la parte de juego que debe ser un pelotero muy importante en el béisbol del mundo ojalá, ojalá que le vaya bien con el equipo de los cachorros de Chicago. Tú sabes que otro dominicano que le fue bien, hablando de lanzadores, en la jornada de ayer, fue a Johnny Cueto. Puso su récord en cuatro victorias y una derrota. Bueno, fue el mejor abridor el equipo... del equipo de República Dominicana ayer. Sí. Siete episodios, ¿no? Así es. Pasó bien, ganó el juego incluso. Cuatro y uno. Cuatro y uno. Bueno, pues yo parecía que él tenía como una salida muy mala el otro día. Luego se ha recuperado Un veterano. Yo creo que Johnny sigue estando dentro de los mejores que tiene República Dominicana en, en grandes ligas, porque Castillo no ha podido mostrar tanto, por lo menos este año. Montaz se ha visto mejor, eh, Frankelli y con Ocla. Así es. ¿Y qué más podemos mencionar? Luis está lesionado, Germán está tan valiante. ¿Qué otro lanzador te ha convencido? Yo diría que Johnny también ha sido el mejor. Bueno, Johnny sí, está entre los mejores sin duda. Así es. Y no tenemos que hacer, vamos a hacer la pausa ahora. Sí, la nuestro, para hablar entonces de baloncesto porque tenemos que hablar del club de Mana Mirabal ya que nuestro compañero Ariel Núñez no pudo asistir hoy, se ausentó por razones sabe que Ariel es un empresario y tiene muchas Cuento muchas motivos. cosas vamos a darle beneficio otro de la otro día locuda. fue para el aeropuerto <risa> ah, pero él vino, el vino porque luego vino luego, sí de... ma... ah yo me doy cuenta que los martes que es el problema él porque estar, los jueves viene sin ningún inconveniente debe estar trabajando, bueno pero no importa que sea un empresario tiene que venir tiene que venir, verdad bueno, vamos a hacer la pausa, señor director. Hablaremos de baloncesto cuando regresemos, baloncesto local. Ayer hubo un campeón aquí en San Francisco de Macorís. Dible no A Gramonte. Otra dígalo vez, duro. Otra vez. Fue sí, el señor. más valioso de la regular, el líder en punto, el más valioso de la final y, y de todo. Acabó, acabó. Diblé Gramonte. Acabó el hombre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos daremos eh, detalles. El torneo, hermana Mirabal, se esto. llamó este año Dible A Pues ganó todo. Entonces, que decirlo, no? que decirlo?